Estamos con Alcira Argumedo. Alcira es ex es socióloga, investigadora del CONICET, eh, hincha de Central, ¿no es cierto? Sí, no, Eso fundamental, lo más me importa. <ríe> Muchísimas gracias por venir, Alcira. <ríe> no, por favor. No, no, por... Eh, te convocamos para charlar de muchas cosas, bueno. pero nos interesa además tu mirada en relación a, a este gobierno, al momento actual, y, y a qué tiene de particular para vos esta nueva derecha que nos gobierna. Mira, yo creo que, primero, logra triunfar en medio de una crisis política bastante importante que da cuenta también de una crisis internacional que es consecuencia de 25 o 30 años de globalización neoliberal que ha generado un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo no solo en nuestros países sino incluso en los países centrales ¿no? en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, etc. Y en un momento en el cual... Es como, te diría para mí, un último manotazo de ahogado, paradójicamente, esta, esta fortaleza. En la medida en que estamos llegando a un extremo de la crisis internacional que o da un vuelco fundamental, porque es muy parecida a la crisis del 30, o desemboca en una guerra. ¿no? Esto es muy parecido a la crisis de 1930, te decía. En 1930 hubo dos intentos de salida. ¿Por qué? Porque era una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. En, esa, en ese momento, una salida de Roosevelt eh, con el New Deal, apoyado por empresarios como Henry Ford, que no era buenísimo, pero era inteligente y que dijo, no, esto hay que garantizar el incremento de la demanda y por lo tanto a sus trabajadores les pagó altos sueldos, bajó la jornada laboral de las famosas 12 horas diarias a las ocho horas diarias, de manera tal que ganaran lo suficiente como para comprar sus automóviles. La otra salida de la crisis fue a través del incremento de la industria de guerra, a través de Hitler, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Tenés estas dos opciones y no más. El problema fundamental es que en este momento estás a nivel internacional en una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. ¿Por qué? porque te reiteraba, después de estos 30 años de globalización neoliberal, el 47% de la población del mundo vive con menos de 2 dólares diarios, es decir, está en situación de indigencia. Pero si vos tomás los que viven con menos de 5 dólares diarios, que es pobreza, se alimentan pero no tienen capacidad de compra, está rondando el 78%. ¿Qué pasa? Ese mercado de un 20% de la población mundial es excesivamente chico para el salto cualitativo que dan la productividad a las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. ¿Cuál es la salida que están dando desde el sector occidental? Lo que ellos llaman bajar el costo laboral. ¿Por qué? Porque tiene una concepción que es eh, el trabajo es una mercancía más. Por lo tanto, cuanto más bajo sea su precio, más fácilmente va a encontrar una demanda, lo cual es una falacia porque los empresarios no toman trabajadores porque sean baratos, toman trabajadores cuando crece la demanda de sus productos. Y esto es al revés, entonces es como intentar apagar el fuego con nafta. Y esto es lo que están haciendo acá, este sector de la derecha, que es muy inteligente porque se manejó con elementos, se maneja Durán Barba, digamos, no, maneja lo que se llama la ingeniería social de Estados Unidos y muy significativamente los once puntos de la propaganda de, de Joseph Goebbels, ¿no? porque es impresionante cuando vos ves los 11 puntos cómo se maneja, que es una capacidad de manipulación de conciencias asentado en la crisis de la sociedad argentina que se arrastra desde la dictadura militar, porque hay que tener en cuenta que una sociedad cuyos sectores mayoritarios están atomizados, es más fácil de manipular que una sociedad que tiene sectores organizados. Por ejemplo, si uno toma, antes de la dictadura militar, el 90% de los trabajadores estaban en blanco y cubiertos por derechos sociales. Había un 3% de desocupación, que es prácticamente pleno empleo, y un 7% de pobreza. Luego de la dictadura militar y con los distintos por supuesto el menemismo, pero otros gobiernos que no lograron revertir eso, hoy estás que los trabajadores en blanco son el 46%, o sea, menos de la mitad. El otro 54% está precarizado, terciarizado, en negro, desocupado, con planes sociales, etc. Pasaste de un 3% de desocupación a un 9% de desocupación. Pero esto es engañoso porque se mide, se considera desocupado a la persona que no tiene trabajo pero buscó trabajo. Si no tenés trabajo y caíste en el desaliento y no tenés trabajo, no sos desocupado, sos inactivo. Ahora, si uno suma los inactivos en edad de trabajar y los desocupados, estás superando el 20%. Y la pobreza pasó del 7% al 32%. Esto es una crisis brutal de la sociedad, una desintegración brutal. Sobre esa base es que se puede actuar sobre estos elementos que, entre otros, tienen. Por ejemplo. Confían en la escasa memoria de la población. Y eso te puede dar que Mauricio Macri aparezca con la bandera de la lucha contra la corrupción y defensa de la honestidad, cuando se sabe que él mismo estuvo procesado por contrabando, ni hablar de su papá. Eh, ellos participaron, y él muy activamente, por ejemplo, en la construcción de la represa de Yacyretá, que Transparencia Internacional, que es un organismo internacional de lucha contra la corrupción definió a esa represa entre los diez monumentos a la corrupción más grandes del mundo. ¿Te imaginas la magnitud? Bueno, ahí participaba el señor Mauricio Macri que se fue a vivir a Misiones en esta construcción. Bueno contando en la escasa memoria de la población entonces aparece como el rey de la lucha contra la corrupción. Bueno, justamente vos eh, solés hacer cierto hincapié en, en una idea de, del cinismo que abunda en la retórica de, de este gobierno y la pregunta es un poco, ¿cuánto cuánta, cuánto de ese cinismo o cuánto de esa habilidad en la retórica es responsable de que efectivamente hoy esos sectores que se sienten desclasados, sí. no est se muchos estén culpabilizando a los que están peor incluso, y, claro. no, y, y se ident identifican a Mauricio macri como un paladín contra la corrupción. Claro, bueno, es que vos tenés, por ejemplo, este, digamos, el caso de, este, de Carrió, ¿no? Carrió es la paladina de la lucha contra la corrupción y la defensa de la República. Pero el último decreto, el último DNU, más otros decretos que hizo te demuestra que esto se parece más a una monarquía absoluta, donde el rey definía él solo, ni siquiera una monarquía parlamentaria, mucho más que a una república, y se está comportando de esa manera, es como que todos están avalando y aprovecharon eh, cierto rechazo que había generado, eh, sobre todo en la segunda etapa, el gobierno kirchnerista, y entonces lograron culpar centrar el grueso de la culpa en los errores y en las, en las las broncas que puede haber cometido el kirchnerismo, yo he sido muy crítica del kirchnerismo en su momento pero este es como el mal absoluto y nosotros somos el bien absoluto a, a mí me da la sensación de que esto tiene patas cortas sobre todo por la combinación que están haciendo entre un endeudamiento absolutamente irresponsable e irracional el detalle que es que este, Macri, frente a este endeudamiento en los últimos dos años, que verdaderamente es peligrosísimo, Macri puede declarar las deudas hay que pagarlas, no contraerlas. No le podemos dejar deudas a nuestros hijos y le está Esta famosa especulación o bicicleta financiera con los LEVACs. Los LEVACs le estaban pagando 28% eh, en dólares, porque, de hecho, es, como el dólar estaba planchado, te recomiendo que lo hagas esto con tus miles de dólares, vendías los dólares, más? comprabas levax, ganabas un 28% anual, vendías las levax, compras dólares, y esto es, te diría, en concreto, más del 20% anual en dólares. Es 10 veces más que lo que te da cualquier país serio. Y esto ha hecho también otra bola impresionante. Si a eso se une, el acoso a las pymes por caída de la demanda o por eh, las importaciones, pero las pymes de todo tipo, comerciales, gastronómicas, industriales, etc., estás en una situación que ya vivió la Argentina. Esta fue eh, la combinación que llevó Martínez de Hoz y terminó la crisis del 81, lo hizo Surruil en la última etapa del alfonsinismo y terminó la crisis del 89. Lo hizo caballo durante el menemismo y terminó la crisis del 2001. Esto va galopando una crisis. El problema es que en esas crisis el grueso de los costos lo paga la población y ellos suelen sacar grandes tajadas. ¿no? Y esto me parece que es clave redondeando el hecho de que hay una nueva forma de corrupción. La corrupción tradicional suponía que las corporaciones y los bancos pagaban a funcionarios venales para que hicieran acciones que los favorecían. Ahora son directamente los ex-CEOs o ejecutivos de los bancos y corporaciones los que toman las medidas. Medidas escandalosas en muchos casos. Pero el tema es que aparecen como errores económicos. Y esto es lo que te están tratando de vender, aunque son verdaderas estafas. Te doy un, un, un ejemplo y cierro. El Financial Times hizo una encuesta preguntando a sus lectores, que no son la revolución en dos patas, eh, cuál había sido la operación financiera más delirante a nivel mundial del año 2017. El 70% dijo que era el bono a 100 años que el señor Luis Caputo hizo al 8% anual, que es una de las tasas más altas del mundo. Pero después aparece otra información internacional, que es una forma de incorporarnos al mundo, de los eh, Paradise Papers, donde aparece que el fondo de uno de los fondos de inversión más beneficiados por ese bono a 100 años, delirante, es el Noctua Partners, fundado en 2009, ¿por quién? Por Luis Caputo. Ahora, eso no es corrupción, eso es dinámica económica. Y esto es lo que creo que los está llevando y no se está llevando a una crisis muy grave. Bueno, justamente ellos redefinen en general los términos todos los días, entonces esto no es corrupción, sí. eh, la chica del Estado en realidad es una simplificación, sí. eh, los ajustes son sinceramientos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto, qué, qué papel juega la insistencia en la grieta para que no se pueda construir una, una, una salida del campo popular? Bueno, mira yo creo que el tema es que ellos... Yo determinaron que una de las crisis del campo popular fueron errores que se cometieron desde el kirchnerismo y desde mucha oposición del kirchnerismo, me incluyo también, ¿no? pero que de alguna manera generaron una situación de irritación social. digamos Habían irritado socialmente, te diría, por algunos casos de arbitrariedad, algunos casos de soberbia, etcétera, etcétera. Y el problema es que ellos detectaron que esa bronca se estaba volviendo mayoritario, la han trabajado. Entonces pretenden seguir profundizando esa grieta. El gran problema o el gran desafío es cómo se hace una nueva síntesis desde ese 60% que quedó en una, en una situación eh, de, de dispersión y de debilidad muy grande, porque el kirchnerismo está debilitado, el PJ está partido, la centroizquierda prácticamente se, se desintegró, el progresismo no existe, el partido, ¿entendés? Y me parece que el gran desafío es que, cuál es la nueva síntesis, pero sobre todo alrededor de qué proyecto, porque esto supone un debate en profundidad acerca de en qué mundo estamos parados, hacia dónde va el mundo y cuál es el papel de la Argentina en esta degradación acelerada que ha tenido porque junto a estos datos que te daba, pensá que además Argentina perdió el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, el sistema ferroviario nacional, la flota mercante y la flota fluvial, la destrucción, ha sido brutal. Y no ha habido un proceso de reconstrucción de estas áreas, que te das cuenta que, es una barbaridad, por ejemplo, que Argentina no reconstruye el sistema, este, el sistema ferroviario nacional, que es uno de los grandes impulsos. En vez de comprarle a China eh, material ferroviario, llave, mano en llave, llave en mano, incluyendo los durmientes de, de, de hormigón armado, haces una inversión en una industria pública de ferrocarril. ¿Para qué? Para la reconstrucción del sistema nacional y también para una construcción de ferrocarril para articular América Latina a través de otro tipo de transporte que no sean los camiones y los, y los aviones. Eso te da decenas de miles de puestos de trabajo en la industria ferroviaria, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías nacionales. Con una inversión inicial equivalente a que hiciste la compra llave en mano. Digo, este tipo de cosas tienen que plantearse. Es una barbaridad que si hace 30 años vos podías fabricar eh, eh, eh, barcos, no los puedas fabricar. Todavía, Astillero Río Santiago, cada tanto hace un barco que se lo vende a Alemania, y que no compra chatarra. Quiere decir que todavía tenés la calidad. Hace 30, 40 años producías aviones, ahora no, no producís ni barrilete. Realmente la crisis es muy grave y no hay un diagnóstico de la magnitud de esta crisis, de decía, crisis que se revela en esta crisis social y en la crisis educativa, que es el otro elemento. En este debate o en este diagnóstico que nos debemos, también cabe preguntarse, ¿tenemos algo que aprender de la derecha, algo que la derecha hace mejor que nosotros y deberíamos aprender? No sabría, pero la verdad es que esto debe ser un prejuicio porque uno está con tanta bronca que no le querés dar ningún mérito, digamos. Pero este eh, tal vez lo que sí es que pareciera ser este trabajo en equipo. Me parece que esta cosa de la acción colectiva este, es un paso adelante porque algunas de las distorsiones de... Digamos, las experiencias del campo popular, fue esta cosa del líder indiscutido. Y esta cosa del líder indiscutido, la verdad que es riesgosísima, por dos razones. Primero, porque naturalmente se, come, se tiende a generar el núcleo de los obsecuentes, ¿no? que sí jefe, sí jefe, sí jefe, sí jefe. Y hay una tendencia a aceptar cada vez menos críticas. La segunda, y esto te hace distanciar y meter muchas patas. Esto le ha pasado a Cristina, pero también le pasó a Perón. Digo, no nos engañemos, esta cosa de no dejar articulaciones. Yo siempre dije, hay que tomar la soberanía, la sabiduría milenaria de los zapatistas. Fue famoso porque la primera vez que los zapatistas van al Distrito Federal en México, el presidente en ese momento, que era Fox, los invita a la Casa de Gobierno. Invita a la conducción del zapatismo a la Casa de Gobierno. Y le caen diez indiesitos, que además le llegaban a la cintura porque el otro era altísimo. Se sientan, no sé qué. Le dice, ¿ustedes me dijeron que iba a venir la conducción? Sí. este ¿Y por qué no vino Marcos? Y le dijeron, ah, no, pues Marcos es el subcomandante, los comandantes somos nosotros. ¿Y qué es esta sabiduría? Fíjate la debilidad que tienen los movimientos sociales cuando desaparece el líder. Es Venezuela, ¿no? Digo, este elemento hay que pensarlo mucho esta idea más de una conducción de carácter colectivo más de primus inter pares más que esto del líder indiscutido etcétera que lleva muchas distorsiones o sea hay que, hay que pensarlo todo de vuelta hace un tiempito Atilio Borón nos decía sentado ahí mismo que él considera que esto en realidad es una, una meseta del progresismo en latinoamérica o, un, un, el, como vos decías el último manotazo ahogado para para que después el próximo vuelva a tomar fuerza. ¿Vos coincidís? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque esto es inviable históricamente. Eh, yo tengo una, una, una hipótesis histórica este, optimista, digamos, de la situación actual, y es que eh, tengo en el hay una nueva edad de la historia, ¿no? O sea, se ha cerrado la edad contemporánea. ¿Cómo empieza la edad contemporánea? Vista desde lejos, ¿no? Eh, históricamente, al menos desde la concepción occidental, la revolución francesa con nuevos valores, nuevos sujetos sociales, eh, protagonistas, etcétera. Y que en determinado momento, después de 1789, pero con la derrota de Napoleón en el 1815, viene la restauración monárquica. Y esta restauración monárquica plantea que la verdad de la historia son las monarquías absolutas, las aristocracias de sangre, las jerarquías sociales, y aquellas ideas de la Revolución Francesa eran un equívoco de la historia. La verdad de la historia es esto. Pasan unas cuatro o cinco décadas y esto se demuestra, esto entra en crisis, y se demuestra que no era la verdad de la historia, sino el último gran manotazo de hogado de un régimen deshumanizante, retrógrado, etcétera, destinado a desaparecer. Y que aquellas ideas eran en realidad el anuncio de una nueva edad de la historia. Si uno toma el periodo 1945-73, que acá tiene, tiene, tiene significado, pero tiene significado a nivel internacional, que es lo que se puede llamar la revolución del tercer mundo. Después de la Segunda Guerra y en el marco del mundo bipolar, es el, casi el 80% de la población del mundo en Asia, África y América Latina que durante los cuatro siglos anteriores estaban sometidos a dominios coloniales o neocoloniales de los países de Occidente, inician los procesos de liberación nacional, la descolonización, los, los gobiernos populares en América Latina. Vos pensá que hasta 1949 China era una semicolonia de Occidente, la India era una colonia de, de Inglaterra todo el movimiento africano, todo esto da un gran movimiento que va acompañado de un movimiento intelectual de reivindicación de las culturas, etcétera, considerado hasta ahora, hasta entonces, menos que humano. En África hay un movimiento excelente, el de la negritud, que va a influir en el movimiento negro de Estados Unidos. Bueno, todo esto genera un momento que es lo que se llama la revolución del tercer mundo. Esto, a partir de comienzos del 70, va a tener una como respuesta una estrategia de restauración conservadora muy brutal. Que es 1971, golpe en Bolivia, 72 en Uruguay, 73 en Chile, 75 en Perú, 76 en Argentina, que se juntan a las dictaduras militares de Brasil, de Paraguay, y a su vez brutales dictaduras en África, etcétera. Son muy pocos los que salen de ahí, la India y China se salvan. Más la guerra en Vietnam, etcétera. Y acá se impone esto de aquello fue un equívoco de la historia. ¿Viste? El desprecio de los 70, los setentistas como que eran unos tarados. No, no eran unos tarados, estaban en el espíritu de su época. Si vos lo sacás de eso, realmente, y claro, en este momento parece una locura. Pero bueno, el tema es que en el marco de esta restauración vienen las dictaduras militares, después vienen estas democracias controladas, que tienen que ver también con estrategias de Estados Unidos y la caída del muro de Berlín, gracias a la revolución tecnológica, etc. La caída del muro este, el fin de la historia, el triunfo final de Estados Unidos, etc. Esto comienza a tener un punto de inflexión en el 2001, con la caída de las Torres Gemelas, que es muy significativo, es simbólico, porque es al mismo tiempo el momento en el cual, por primera vez, Estados Unidos sufre en su propio territorio este tipo de ataques, y además, aparece China como nueva potencia mundial. Entonces, esta idea del nuevo orden... Y ahí se está desarrollando un nuevo elemento en el cual ha entrado en crisis precisamente esta ofensiva, reitero, cuya manifestación económica y social fue la globalización neoliberal, el crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia, de la desocupación, etcétera, que obliga a repensar y la salida de estas crisis para la salida de estas crisis son más aptos los valores que aparecieron entonces que estos otros. Estos otros requieren, estos modelos para pervivir requieren eliminar 3.500 millones de personas en el mundo. En esa situación estamos. Entonces son inviables históricamente, pero de todas maneras esto obliga a una consolidación. Yo creo que ha sido un gran repliegue de las mayorías populares por sus propias crisis, etc. Y el gran desafío de reconstitución, y esto se da en casi todos los países. No te presentamos al principio como una celebridad en Twitter, porque era como bajarte el precio, <risa> pero te convertiste en una celebridad hace un tiempo. Solo como Para terminar la, la entrevista, en un momento de cerramiento mediático como el que estamos viviendo, ¿vos crees que hay, hay una esperanza en las redes sociales, una, una forma de democratizar ya, por voces? Menos, por lo menos es uno de los canales para decir eh, maldades, sobre todo porque... El tema es que ellos están estrechando, eh, digamos, cerra, tratando de cerrar las comunicaciones para controlar el discurso oficial. ¿no? Y me parece que es uno de los, digamos, de las alternativas, estas, estas formas no, no oficiales de utilización, me parece que son claves, son una de las claves, ¿no? Donde, teniendo tal atomización social y.. Este, eh, tan expandido el uso de, de, los, de los celulares, etcétera, etcétera, es una de las armas para dar batalla. Alcira, un placer tenerte acá, No, por favor, gracias. un placer para mí, gracias.